Querido estilócrata, la falsificación de zapatillas deportivas está a la orden del día al igual que ocurre en otros muchos ámbitos de la vida pero cobra una especial relevancia cuando hablamos de moda y en general del sector retail Hay un hecho irrefutable y es que las prendas de ropa, los complementos y los sneakers más vendidos por las marcas deportivas son también los más falsificados ya que son los productos más demandados Mucha gente no está dispuesta a pagar el precio fijado por los fabricantes Y prefiere recurrir a este mercado alternativo e ilegal Exento de controles y de muy baja calidad Y es como solía decir un amigo A largo plazo Lo barato sale caro Y razón no le falta en primer lugar, si echamos un vistazo a la parte superior o el upper de los tenis adidas Superstar, comprobaremos que el modelo original está fabricado con una piel granulada de alta calidad, exento de grietas. Por su parte, un modelo falsificado estará fabricado no en cuero, ya que se trata de reducir los costos de producción al máximo, sino en un tipo de material sintético bastante agrietado. Por otra parte, todas las costuras que van insertadas en el upper de los sneakers original están correctamente ensambladas y hay una menor distancia entre cada una de ellas. Por contra, en el tenis falsificado, las costuras están hechas de mala manera y la distancia entre ellas es mucho mayor. Las Adidas Superstar original incorporan en cada uno de los laterales del upper las tres bandas dentadas e icónicas de la firma germana que van de menor a mayor tamaño longitudinal si miramos el tenis desde la puntera de goma o shell toe además entre cada una de esas bandas se encuentra una pequeña hilera de 5 micro perforaciones que facilitan la transpiración cualquier tenis que no siga ese patrón implica que es una burda imitación de la Adidas Superstar En cuanto al interior de los tenis los Adidas Superstar original presentan un forro textil con rejilla de calidad que recubre la parte de adentro permitiendo una buena ventilación y transpirabilidad a los pies Por su parte, el modelo falsificado lleva una especie de algodón sintético en el interior que impedirá respirar a los pies acumulándose el sudor y la humedad al cabo de poco tiempo de usarlas Otro detalle que canta bastante a la vista son los ojales por donde se insertan los cordones en la sneaker original son un total de 7 ni más ni menos por el contrario en los modelos falsificados el número de ojales varía pudiendo llegar a ser hasta un número par tanto la lengüeta como la plantilla llevan serigrafiado o impreso el logotipo del trébol y la marca adidas en el modelo original este detalle se aprecia perfectamente ya que tiene una nitidez contrastada sin embargo en la falsificación o copia, este detalle aparece muy difuminado. Observa atentamente la caja. Todas las letras tienen que ser parejas y sin errores. El número de serie del producto en la caja debe coincidir con el número que está escrito en el interior de la lengüeta. Los números de serie en el tenis izquierdo y en el derecho son diferentes. Si los números son idénticos, entonces es una falsificación. El logotipo de los tenis auténticos es realizado mediante un estampado y en los falsos está pegado o dibujado. Asimismo, presta atención a los orificios para los cordones. En la mayoría de los modelos clásicos no están, pero los falsos los tienen. En este caso, verifícalos en el sitio web oficial. Frecuentemente, otra señal de falsificación puede ser un pequeño triángulo de la piel cosido en el talón del zapato. Los modelos originales no tienen ese triángulo. Dinos qué opinas amigo estilócrata, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y comparte el video. Y hasta la próxima. Amigos, para que cuiden su figura en estos días, les presentamos un té que grasa.